video tutorial que muestra cómo funciona la base de datos MathSignet en la página principal se presentan cuatro pestañas en la pestaña publicaciones se realizan búsquedas en toda la base de datos en autores buscará en la base de datos de los autores si elegimos Revista, buscará en la base de datos de revista donde se publican los artículos en citation Busca en la cita sacada de la referencia bibliográfica de los artículos. Permite buscar por autores, por revistas, por tema o materia y por año. Si volvemos a la página principal, podemos comprobar que podemos introducir hasta cuatro términos de búsqueda distintos, que podemos combinar con los operadores o no, y que podemos hacer que esos términos se recuperen por campos diferentes. También podemos hacer que se busque en toda la base o limitar por año o por años determinados. Se pueden recuperar todo tipo de documentos o libros, revistas o por actas de congresos, así como el tipo de formato. Vamos a hacer ahora un ejemplo con una búsqueda simple. Seleccionamos en el desplegable el campo donde quiera. E introducimos nuestro término de búsqueda, la palabra clave matrices. Y pinchamos en buscar. Comprobamos que el resultado obtenido es muy elevado. Realizamos ahora otra búsqueda más compleja para que el número de resultados sea menor y se adapte más a nuestras necesidades. Vamos a introducir otro término con el operador y, en este caso un autor, seleccionamos en el desplegable autor e introducimos su nombre. Limitamos por fecha para decirle que sean los publicados a partir del 2006 y seleccionamos revista para que nos recupere solamente los artículos. Le damos a buscar y vemos los resultados que nos ofrece. Comprobamos que solo hemos obtenido un resultado. Este número nos indica la clasificación de materia de esta base de datos. Pinchamos en él y como podemos observar, en este número es donde se encuentran todos los documentos sobre matrices. Y si pinchamos en el icono, tendremos acceso a todos los registros que traten sobre esta materia. Volvemos a los resultados cualquier registro vamos a tener acceso, además de la clasificación de materia, a toda la información sobre el autor, sus citas, sus publicaciones, sus revisiones. También tendremos acceso a la información sobre la revista donde se publica el artículo así como el acceso al texto completo del artículo si la revista posee la suscripción. En este caso, no es posible acceder al artículo porque la biblioteca no posee la suscripción, aunque siempre puedes contar con el personal de tu biblioteca para poder localizar este artículo por otras fuente de información o utilizar otros servicios de la biblioteca como es el préstamo interbibliotecario.